caído en desgracia. No, es vale. Estamos aquí. No tenemos por qué meternos en problemas. Necesidad imperiosa de que... Tengo que cambiar de arma. Ver, tengo que cambiar de arma. A ver, inventario. Esta... La podemos soltar. Esto no sé si es mucho daño. O, o si es... Esta es 16 y esta 11. Pues esta. Ahí está, Esta también. Ah, y podemos modificarla, es que Pero no tenemos nada para modificarla. ¿La probamos? ¿La, la, la probamos? Wow. <ríe> Qué bueno. Seguro que tenía buenas cosas. peligrosa, así que… Tengo poca salud, vale. Pero tengo muchas cosas que vender. Es hora de comerciar. Obedido. no te intentan aburcar claro hey, mira por dónde vas menudo día no puedo hacerlo ni de coña qué te pasa qué pasa hey. ¿No eres tú el peregrino al que querían colgar? Pues Tío, mira, sí, he venido aquí a cobrar... Suerte. A me algo de, o sea, sí me que de Alberto, a colgar. Probablemente no por eh, mucho tiempo. Cuéntame tus problemas. Es la tercera vez que estoy intentando este examen. Si vuelvo a fallar, el maestro artesano Alberto me va a echar. ¿Y qué me importa? ¿De qué vas a ¿De qué va ese examen? Nuestras cabras... Viven en jaulas porque se comen los cultivos, pero vivir en jaulas las pone tristes y dan menos leche. Así que se me ocurrió la idea de una valla electrificada con muy poco voltaje. Eso hará que las cabras estén bajo control a la vez que producen más leche. He llamado a este invento la valla eléctrica. Ya estaba inventado. Es un poco duro, ¿no? Es un poco duro. Parece? Las cabras estresadas, ¿la dale, ah, llevarla. Se puede poner en, ¿En serio? ¿Las cabras se estresan? ¿No te estresaría si alguien te electrocutara y fuera directo a tu entrepierna? No, es un hombre bueno, muy pequeño. Ah, no pesará más que, hay que pensarlo. Vamos a ver, chaval, ¿qué te pasa? <risas> a ver, ¿qué te Entonces, pasa? Entonces, ¿cuál es el problema con este invento tuyo? Necesito piezas eléctricas Las desmontaré para resistencias y otras cosas útiles Me faltan algunas no piezas ni. Y no son fáciles de conseguir Me preocupa no tenerlo listo a tiempo A lo mejor tú puedes ayudarme Si no las sé, encuentras por mí no te, te daré uno de mis geniales inventos Espero que no tenga nada que ver con cabras No Yo también Algo mucho más interesante Ya verás Por lo que sé Se encuentran en dos sitios uno es una vieja ferretería en Fitzwilliam Place Cerca de la Torre de Agua Alberto dice que allí tienen seguro Pero es una zona oscura Lleno de criaturas transformadas Tendrás que ir por la noche ¿Y la otra opción? Lo que quede de las patrullas militares Sede un sitio al sur de la herradura Cerca de la antigua subestación eléctrica A ver tengo las piezas que necesitas. No, no Parece que bien. estás de suerte. Resulta que llevo esas piezas encima. ¿En serio? Es fantástico. No me He cogido, he cogido, he, cogido de, he cogido de todo. Toma. Prácticamente. Así que, toma. Anda. No sé cómo agradecértelo. Una cosa más. ¿Me puedes ayudar a preparar mi demostración? O sea, preparar mi, demostración? mi instalación está justo no fuera de la entrada principal. favor y ya me pides otro por favor. Paso? Voy a por Alberto. Ya verás cuando lo vea. Quedamos o al sea, lado no, del redil de no las me ha dado o nada. del muro. Hoy no pienso salir del bazar. El viento sopla del este. Es mal presagio. Hey, Aiden, ¿qué tal ha ido, chaval? Te has cogido el gusto a la vida en la ciudad. He ido aquí y allá. A Sabes, ver. las mejores fiestas se dan siempre en el centro. Y allí es a donde vamos. Se me ha ocurrido cómo llegar hasta allí. Te lo contaré todo in situ. Nos vemos en el tejado cerca de la estación de metro principal. ¿Algo de malo? Algo de malo? Hombre, si tenéis no, la cuerda todavía no, no, no, no, no, no, con la que me intentaste no, no, no, no, no, buscar, si ir. Cabrones. Si, si, es que está libre. Hasta tiene estufa. Bien, vamos a comerciar. A ver, esto me parece interesante, pero es muy caro. Ah, por cierto, antes te tengo que vender. Esto. Y esto también este también eh, 30 monedas por cada una son 30 monedas voy a dejar una por si necesito algo a ver qué más tenemos eh, un manual del viejo mundo mira 200 euros eh, 60 60 por vodka del viejo mundo Oye, Oye, por cierto, amigo, tú no eres el, el peregrino que... ¿Te pareces mucho a un amigo mío? Bueno, ¿y los cigarrillos? ¿A mente la unidad? Vaya tenéis. ¿Os creéis que...? Bueno, pues os voy a vender el vodka. Los dos relojes. Los antibióticos también, ¿no? Me imagino que también queréis. Antibióticos. Perdón. A ver. Jabones también, ¿no? Y arroz. Mes. esto que es ¿Eh? 200 por un núcleo de cristal muestras de mutación vale. trofeo infectado único recurso único premio por derrotar a un infectado pueden obtenerse principalmente de cargadores de demoledores y coléricos vale. y para qué sirve para nada pues nada oxidantes recursos raros bueno, esto puede servir para trofeo del infectado vale. que ahora mismo no le veo yo la utilidad de los trofeos, esto no, no sé plumas, recursos poco común. Bueno, sí, poco común los pigmentos también poco común y la piel alcohol ah. mira, sabes que me hago mi propia Escina, latas. Bueno, mira, por ahora no voy a necesitar las latas. Así que ya está. Esto es lo único que tengo. Componentes electrónicos. Y un montón de chatarra. Vale. Bueno, pues. A ver qué te compro. a ver qué tienes, vendas antisépticas, también tiene calzado, y esto es, pezas, bueno, esto, esto sí me vendría, antiséptica, para hacer este es único, Uf, vale caro, eh, es del nivel 1 además no, este es del 2 resistencia al daño pues si sí, es por resistencia al daño y además por la noche este vale y esto que pone guantes de comando guantes único no, no, no. no, no. Esto sí que lo voy a necesitar. A ver qué más. Ok. Vale, ya no puedo comprar nada más, ¿no? Sí. En fin. Una bomba remoto. Vale. Dos. Y tres bombitas de este. Perfecto. Más no, nada. Estoy preparado. Y listo. No ir, no, no ir gritando por el medio del bafáculo de de me que me pareció bastante accesible quizá e ese escuchando. era su problema Aitor debe estar contento porque te lo pedí citation, a ti ¿Qué le voy a decir ahora? ¡Qué alegría ver una cara nueva! A ver dónde nos lleva ¿Dónde tenemos que ir? ¡Ya! De <laughs> de ese lado. intentarlo. Ser un ser humano vivo. que ha parado ahí y no me hace nada Si te quiero matar sigilosamente, no puedo hacer nada. <ríe> Puta broma, ¿no? lo he conseguido. no era mi idea no era mi idea hacer eso pero bueno <risa> Se nos dio a decirle, como hay, ¿Qué voy a hacer? una cosa esta vez <risa> That's all. ¿estás hombre! Aquí. Hakon, escalas mejor que cierta pirada que conocía. Joder, era para verla. Incluso quería escalar el edificio más alto de la ciudad, la Torre VNC. ¿Una de tus esposas? Casi. Demasiado temperamental, incluso para mí. ¿Qué hay de ese camino al centro? Ah, sí, mira, desde este tejado puedes ver la base de los pacificadores. Los pacificadores Los cojones ¿Los pacis controlan la ciudad? Eso creen ellos, desde luego Para eso necesitan sus uniformes y sus rangos Se los tatúan. Bueno, si Están quieren, obsesionados de cojones con la jerarquía como si creen, Pero no controlan la ciudad, ciudad. No todo, al menos. ¿Quién controla el resto? El coronel, los renegados No te los encontrarás aquí Por ahora Vale, ¿y ahora qué? ¿Me has traído aquí para ver a los pacificadores? Los PACIS son tu billete de ida al centro. Ya te he dicho que para llegar allí es mediante los túneles del metro. Entraré y llamaré su atención para que no se fijen en el andén. Y tú entras en la estación técnica del metro. Hay un compartimento estanco y lo usamos para ir al circuito central. ¿No podemos pedirles que me dejen pasar sin más? Ni de coña. Ahora mismo, toda cara nueva es el posible asesino de su comandante. Me conocen. A veces comercio con ellos. Les traigo linternas de las chicas y productos de las zonas oscuras. Puede que haya infectados, pero nada con lo que un peregrino no pueda lidiar. Cuando llegues a la estación, avísame. Ahora duerme un poco. Saldrás más tarde esta noche, cuando haya menos infectados en los túneles. Ok. ¿Eh? Amigo, fíjense Hay una criatura que no había visto antes ¿Qué pinta tiene? No es muy grande, extremadamente rápida Probablemente se trate de un uigizo A veces llevan cosas interesantes Pero tienes que ser un cazador hábil para atrapar uno Ahora no es el mejor momento, Aiden. Ve a los túneles. Bien, amigos. Como digo. Vamos a quedarnos aquí. ¿De nada, amigos. cada Z, eh, increíble ¿eh? a correr a ¿no? sobre ellos empezó la cacería a ver. por todos lados DO <laughs> <laughs> ¿sabéis qué es lo que hay que hacer? en esa parte hay que abrir con ganzúa esa parte, eh, esa puerta esa trampilla que hay en el suelo hay que abrirla con, con la ganzúa que ya me diréis cómo teniendo semejante público. <risa> bueno, hermosa, eh, el entorno. <risa> Hay un, un. Por lento, eso va a pasar por lento. <risa> bueno, el juego es precioso, nuevamente no, no, no sobran palabras. De la belleza del juego cierto es que todos los juegos, todos los juegos de verdad todos los juegos de esto de mundo abierto pues siempre tienen algún bug en algún momento por ejemplo pero por lo general eh, la verdad hay grandes grandes trabajos grandes trabajos que desde luego uno si se pone a mirarlo desde una perspectiva dice madre mía en todo caso vamos a seguir con la serie de Day in Light 2 suena manos. Manos. Mira, lo mismo, <risa> lo mismo, me llama lento que, que me dice, hace Sofía lo, el, el parkour. Me siento un poco Superman, sí. Menuda, menuda iglesia. Así que vamos a dejar por hoy, que ya llevamos una hora 17 minutos y tengo que empezar a editar este mismo vídeo. Así que nos vemos, señores, en el próximo Toxic Game Channel con Day in Light 2 o con otro juego. A saber cuál. A saber cuál. Es, ¿no? Pero, mientras tanto, vamos a estar jugando por supuesto el like y lo vamos a ver en YouTube. Este vídeo pasa a YouTube, así que saludo a la gente de YouTube, por supuesto, con especial y En la gente buena, evidentemente, en los seguidores y esperemos que, que esto siga para adelante, para adelante y siga subiendo y hay cada vez más suscriptores ya sabéis si os ha gustado el, el los vídeos ha gustado el vídeo denle a like suscríbanse compartan y por supuesto comenten también sean activos en la parte en, en la parte de comunidad de, de darle a like y suscribirse son cosas gratuitas que no, que no que no le quita el sueño a nadie, pues no tiene que... que. tampoco me escriben. tampoco me de Cantidades que venía... Ahí está, está... Por la otra. Y estoy descubriendo... Este sitio... No está bien no descubrir sitio, pero... los pescadores no solamente hay se van de broma ¿eh? oye es que te vamos a perseguir ya ten en cuenta que te van a perseguir vale eso sube y baja no la persecución ha terminado Otra vez para acá. Ahora desde aquí. Ah. Ahí está. Ahí. ahí. Esto me recuerda a Far Cry cuando toma un control de una posición o algo, estructura de facción, en realidad... Muchos juegos de... Eh, Perdón, pero... Voy a decir tal y como pienso. Muchos juegos de, de mundo abierto se parece últimamente mucho Cry, que si las, los sitios los que hay que tomar eh, todo hasta bueno en fin os dejo hasta el próximo toxic game channel con ustedes tox gamer para toxic game channel hasta la próxima amigos